Buenas noches y bienvenidos a este emocionante partido clasificatorio para el Mundial, en el que parece que la selección española tiene la victoria asegurada. Repasamos las limitaciones los dos equipos. Bueno, tenemos que hablar, vamos. ¿Pero dónde está el partido? No, no, no. Bueno, esto le ganamos seguro, ¿no? Pocito que no hay rival pequeña, ¿eh? Dale volumen. ¿Qué pasa? ¿El qué pasa? ¿Pero no habíamos quedado en que hoy ibas a ordenar el trastero? Joder, nos están quedando la pelota. Esto pinta feo. Pero vamos a ver, que es el partido de España. Yo solo quiero verlo y pasar un rato con mis amigos. Mira, ni partido ni partida. Con la que últimamente no pasas ningún rato es conmigo, ¿eh? Me está costando crear sí. juego ya. Que ya ni sé cuándo fue la última vez que salimos a pasear. ¿Qué pasa? ¿Que estoy más gorda? ¡Ojo que nos viene contra! ¡Es un tres para dos. ¡Hay que dejar eso fuera de juego! Eso, que vas a estar más gorda. Estás perfecta, como siempre, eres guapa, eres lista, eres simpática y sabes que eres todo lo que quiero. Ahí, ahí, toque, toque, toque, taca, sí señor. Mira, solo te había pedido que ordenaras el trastero y no lo has hecho. Creo que recuperar la lota. Vale, mira. Tienes razón. ¿Vale? En cuanto acabe el partido, te prometo que bajo, ordeno el trastero y lo coloco todo, ¿vale? Ole, ole, ole, ole. ole! Que no es eso, que no es eso. ¿Pero qué pasa? Ay Dios, ay Dios. Mala bienvenedada, mala envenenado! Es que quítasela, quítasela. Sabes tranquila, sabes que puedes contarme cualquier cosa. Creo que me siento atraída por otra persona. No jodas, ¡Penate! ¡No me falta! Pero, ¿por alguien del trabajo? No, no, no es de trabajo. ¿Y os habéis acostado? No, no. no ha pasado nada no no ha pasado nada pero nos hemos venido a vivir juntos para pasar más tiempo y es que estoy sola todo el día o sea yo no sé por qué hemos tomado esa decisión a ver, yo te quiero y te quiero muchísimo bueno, buena vamos que apertura anda muy bien y mi única ilusión es pasar el resto de mi vida contigo qué control la razón por la que he estado tan ocupado estas tardes mm... es que estaba buscando el momento perfecto centra centra Um... Tira, tira ¡Qué me dices. Gol. en el ¡Diana! Y ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! ¡Diana! bien ¿Qué ha pasado? Te has perdido un partidazo de la leche, sí. Bueno, pues nada, que le he pedido que se case conmigo. Bueno, entonces, nos vamos a despedir a sorteo.